la familia les traigo un vídeo rapidito para explicarles sobre las últimas noticias que nos dieron el día de hoy creo que son tres la primera es pues que van a poner a la venta un explorador de porto por cumplir una, uh, 129 años su aniversario y aquí este es el explorador está está bonito lo único malo familia es que solamente vamos van a tener cuánto 129 y el precio será de 25 dólares para poder registrarse tienen que venirse aquí al juego y se vienen a la tienda y eso solamente por la computadora no por, por la aplicación todavía tienen hasta el miércoles creo que hasta las 8 de la mañana tiempo del pacífico o a las 7 de la mañana como pueden ver quedan 16 horas Yo me registré dudo que me toque un buen lugar pero en fin si sí, llegan logran comprar este explorador si sí, son 25 mil ok van a pagar 25 dólares por ese explorador pero les van a dar 25 mil upex nos van a hacer gastar dólares pero nos dan un explorador si quieren recuperar este su inversión yo creo que sí lo pueden vender por 40 50 lo ponen por 40 50 dólares creo que si sí se vende rápido solamente vamos a tener 120 exploradores de estos así es que aprovechen um, algunos miembros dijeron que ahorita el, el mercado secundario de los exploradores está muy bajo tal vez como yo no vendo no sé realmente pero este es uno de los primeros eventos que nos dieron el día de, de hoy el segundo vamos ya por fin vamos a poder votar creo que en, la, en el video de la trayectoria del tercer trimestre les mencioné sobre el voto Uh, ya vamos a poder votar. Y lo que están diciendo los de Aplán que por favor vayan al, al Reddit porque van a diseñar los Terraformers. Los Terraformers son los, esos exploradores que cuestan como $500, $1,000. Como no se pusieron de acuerdo en el nombre, le van a pedir a la comunidad que por favor pongan en el Reddit qué nombre les gustaría ponerle a estos exploradores. Van a escoger tres de los mejores. Y una vez que ya escojan los tres, es cuando nos van a dar la oportunidad de votar en aplicación, aquí en el perfil. Aquí donde dice Earning Voting. Y cinco jugadores van a llevar 75,000 UPEX cada uno. Sí, 75,000. Esto lo están haciendo como prueba para que la comunidad vea cómo es que se, se va a votar en el futuro. Este, ah, por cierto, para poder participar en este voto tienen que tener tres cosas. Tienen que poder ya tener el KYC, ya tienen que tener verificado su nombre, su identidad. Tienen que tener su domicilio en APNAN y no tienen que estar en Alca, Alcatraz. Si se van a los settings, ¿dónde está? Aquí donde dice verificar tu identidad es el KYC. Si no, le, no, no lo han hecho, váyanse acá y hagan eso. Y también hice un video uh, explicando cómo poner nuestra, nuestro domicilio en Apna. Si es que haganlo para que se puedan uh, participar en, estos, en esos este, sorteos de ¿Cuánto dijimos? 75 mil UPEX sonido. Bueno. Uh, y lo último puso un mensaje en el Twitter, vean esto, están listos, vamos a ponerla aquí, viene el juego, un juego a plan, este es el creador, hizo este juego, ahorita nos van a mostrar, es como un tipo de fútbol, uno de los miembros del barrio, Noca, dijo que en Brasil se juega mucho este juego. Se ve muy bien. O sea, no es nada del otro mundo. Pero vamos a poder apostar UPEX. Ah, vamos a poder crear nuestros estadios. Y vamos a poder tener torneos. Lo vi esto en el teléfono antes de salir de viaje. ahorita que lo estoy viendo en la computadora, ahorita van a ver. No me había dado cuenta. Fíjense cómo, cómo hay como soleado, ¿verdad? Está como que de noche y ahorita hay como neblina. Mire, miren. No me había dado cuenta de eso. A ver, campeonatos, torneos. Creo que va a estar bonito. Um, ya me imagino aquí en el, en el barrio nosotros haciendo nuestros torneos. Um, va a ser interesante ver cuánto le vamos a tener que pagar o por poder usar este este juego. Y es creo que hablé de, de eso no en el en el video de la trayectoria de estos juegos que van a llegar a Upland y vamos a ver cómo cómo funciona esto. No pienso que llegue esta semana, tal vez en un mes, dos meses. Estas son las tres noticias del día de hoy. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero especialmente no dejen, uh, pongan atención cuando llegue eso del voto. Hagan estas tres cosas para que puedan tener la oportunidad de ganarse 75 mil UPEX. Lo único que tienen que hacer es invertir su tiempo. No hay necesidad de pagar nada para votar, para ver si se pueden ganar 75 mil UPEX. Bueno, familia, me voy. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Suerte si van a registrar para el explorador y nos vemos despuesito en el metaverso.